Buenas tardes, espero que estén muy bien y vamos a eh, ojalá estar en un espacio cómodo para hacer nuestra práctica de meditación. Muy bien, vamos a inhalar profundo y vamos a procurar soltar. Soltar esas tensiones que acumulamos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, muy poco a poco, voy a ir suavizando las tensiones. Inhalo profundo y exhalo. Salo relajando poco a poco cada parte de mi ser. Observo los lugares de mi cuerpo donde hay tensión. O donde hay sentimientos de debilidad o tal vez dolor. Y ahí procuro enviar paz. Y suelto, me relajo. Observo el estado interior de mi ser. Muchas veces solo me enfoco en mis propias oscuridad o mi sombra, pero si hay sombra en mi interior, si hay oscuridades de esa manera es porque en mí hay luz y cuando hay luz y choca con algunas partes de mí, se reflejan sombras. Pero ahora me voy a enfocar en mi luz, en eso que hay en mí, metafísico, energía, que es tan sutil que no se puede tocar O no se puede cortar, porque esta parte de energía, de luz que hay en mí, está más allá de la materia. El luz sutil. Esta luz, el alma. Es como un pequeño sol radiante. Es esa fuerza invisible. Una fuerza constante. A veces esa fuerza interior. Aunque está siempre en mí, no la percibo tanto. Porque me distraigo en mis sombras y se me olvida esa fuerza invisible. Pero ahora enfoco mi atención en ella. En sentir poco a poco esa luz pura, suave, eterna, la fuerza espiritual que está en mí y que se manifiesta de tantas maneras en mí. A veces se manifiesta como esa fuerza de voluntad que me hace levantarme aún en momentos los más duros. Es ese pequeño sol interior. que me dice que sí puedo. Es esa luz que me hace poder suavemente soltar todas las expectativas, dejar ir los deseos, y abrazar la realidad tal cual es, abrazarla con aceptación, con total comprensión, acepto Todo el proceso, los procesos de la vida. Cada escena. Puedo amoldarme a ellas sin rechazo. Con una actitud de paz. En paz con la vida, en paz con mi propio ser, en paz con el mundo. Como si pudiera ir más allá de todas esas actitudes de rechazo o de miedo. Acepto con comprensión, con esa actitud amplia de amoldarme y de soltar. No me aferro a mis ideas de cómo debería ser. ¿O qué hubiera pasado si, suelto, me desprendo de esas limitaciones que me he puesto? Y decido ser luz, aún si las escenas son de oscuridad. Te pido traer paz, traer fuerza en las situaciones de mayor confusión. Yo soy luz. Como ese pequeño sol que vibra paz. Traciendo así los bloqueos. Especialmente esos bloqueos internos. Que me impiden fluir con las circunstancias. No hay nada de qué tener miedo. Acepto y fluyo. En todo hay luz. En todo hay algo que aprender. En todo hay algo que me sirve para mi desarrollo personal. Y enfoco mi atención en ello. Cada vez más profundo. Voy conectando con esa fuerza interna, la fuerza invisible, creativa, sutil. Esta fuerza se activa. Cada vez que recuerdo a ese sol eterno, el alma suprema, el padre supremo, la fuente universal del amor más puro, más sano, ilimitado. Y me dejo sentir esa energía sanadora, reconfortante de la fuente todopoderosa de fuerza espiritual, el alma suprema, el ser supremo. esas olas suaves de amor, de total paz, llegan a mi ser como rayos que alimentan la fuerza interior del alma. Es mi soporte, quien carga la energía del alma, recibo energía pura, sutil, luz, luz que aclara todos los pensamientos, que enfoca la mente, que libera los nudos, que me alimenta de valentía y me ayuda a estar en armonía con todo mi entorno. Esta luz que me da respeto hacia mí y me inspira un respeto profundo hacia todo lo que existe. Cada quien es una luz que pertenece a esta fuente, es un hermano sutil, un alma, y cada quien tiene su propio brillo. Y cuando yo recibo la energía suave de ese amor sano, puedo esparcir ese amor como un canal, como un pequeño sol de amor hacia todas esas almas que existen, almas hermanas. Y enfoco mi atención en solo ver la luz de cada ser vivo. Y en dar ese amor divino, ese amor sano, que se traduce en buenos deseos en sentir que deseo todo lo mejor, transmitiendo así fuerza, compañía espiritual, fuerza sutil a todas esas almas. Que les lleguen estas olas, puras, refrescantes. Cada vez me siento más y más llena lleno de esta fuerza invisible. Esta fuerza es indestructible y su poder es ilimitado. Cuando me concentro en esta luz interior, se me abren nuevas posibilidades. Dejo la mente abierta. Siento que la vida es una aventura, un regalo. Y todo está bien. Todo está bien. Cuando veo la luz... Siempre descubro joyas escondidas como regalos y secretos que trae la vida para mí. Es como si yo pudiera, en medio de un huracán, ver el ojo del huracán. Ver ese lugar donde hay silencio, donde hay quietud, donde hay calma. Y me enfoco en ese espacio, inafectado, tranquilo. Seguro. Yo siempre puedo escoger, aún en medio de las tormentas, llevar mi mente hacia ese ojo del huracán. La paz. Y volver a sentirme libre. Libre de miedos. Libre del pasado. Libre de karma. Libre para ser. Como este pequeño sol de luz radiante. Cuán agradable es ser libre de toda aquella oscuridad y sombras y solo sentir en la luz. El refrescante. Y va quietando cada parte de mí llenando suavemente mi ser de una paz tan suave tan tranquila Qué agradable estar en total paz y conectada o conectado con todo, con la fuerza más pura del universo. La fuerza del alma suprema. Enveo esa energía sutil de paz. Cada vez me siento más profundamente consciente de ser una pequeña chispa, un pequeño solo o esfera de luz. La esencia. La energía esencial sutil. Cada vez más y más enfocada o enfocado en esa energía, la luz. Inhalo profundo. Me siento sin peso. Libre de cargas. Libre de preocupaciones. En ese estado de luz total. De luz eterna, de luz pura, luz. suavemente y llenando esa energía esa energía cada parte de mi cuerpo como si esa energía fuera cubriendo sanando recargando todo, todo Respiro profundamente. Puedo incluso hacer una sonrisa que le recuerde a mi cuerpo que estoy bien. Om. Luego de esa experiencia vamos a terminar con un mensajito de este libro. Un mensajito positivo porque queremos empezar la semana así. Con paz y con una visión muy muy especial de cada instante. Este es sobre cómo dar el corazón, nuestro corazón a esta fuente universal de amor al único que es esta fuente. Una de las tareas de quienes están en un camino espiritual es ayudar a otros a que experimenten esa pertenencia a la fuente, al alma suprema. Significa ayudarles a que identifiquen otra vez su realidad espiritual. Solo seré capaz de hacer ello, eso. Cuando yo mismo haya efectuado esa transformación, pero para eso voy a enfrentarme a dos tipos de obstáculos: uno, la influencia de todos los que me o de todo lo que me rodea, y también segundo, las influencias más sutiles que vienen de lo profundo de mi propio ser. Es más fácil tratar con las primeras, ya que su capacidad para causar dolor suele resultar evidente. Pero las segundas se manifiestan como ego, por ejemplo, y eso toma más tiempo porque son sutiles y por lo tanto más difíciles de reconocer y de afrontar. Así cuando le doy mi corazón a la fuente al ser supremo, no hay nada excepto alegría. Dárselo a los seres humanos puede ser fuente de dicha, pero también de sufrimiento. Porque los sentimientos originales del de amor elevado espiritual hacia todo se ven limitados. El sentimiento de amor que es universal es reemplazado por atracción a solo unos pocos. Y esa no es la base para una dicha constante. Y cuando me expongo una y otra vez a emociones limitadas, mi personalidad espiritual interior sufre. Y en cierta manera uno procede con falsedad, ya que no se espera de mí que sea un ejemplo de algo tan limitado, sino un modelo de aquello que es divino. La meta no es hacer a los demás como yo, sino que ellos se hagan como la fuente, como el ser supremo. Un Shanti. Om Shanti significa soy paz. Entonces me gustó mucho, ¿verdad? Es como, como volver a tener esa conexión tan dulce, tan de corazón a corazón con la fuente, ¿verdad? Con el único, con ese ser que de verdad que sana muchas cosas ¿verdad? y nos ayuda a liberarnos de las influencias externas y también de las internas que a veces son obstáculos.